¿Qué piensa un hombre cuando una mujer lo deja de buscar? ¿Invertiste tus energías durante un año en un hombre que nunca te prestó atención? ¿Y después de un tiempo que dejaste de insistirle, fue él quien te buscó? Si eres una mujer que incluso dedicó varios años de su vida en una relación con un hombre que nunca agradeció el esfuerzo que hacías por él hasta que dejaste de buscarlo, entonces... Este video es para ti, porque hoy en este video te quiero revelar brevemente lo que pasa en la mente de un hombre cuando una mujer lo deja de buscar. Y ojo, aunque este video lo dedico preferencialmente para mujeres por motivos de que el algoritmo de YouTube no premia contenido para hombres, sí, lo sé, YouTube y sus cosas, lo cierto es que es la misma lógica para ambos, pero ahora nos vamos a concentrar en el tema hombres y cómo esto afecta a las mujeres. Hay muchas personas que en realidad dedican años de su vida en una relación con otra persona. En este contexto, con un hombre que nunca mostró un real interés por hacer que la relación funcionase. Para que podamos entender cómo esto se manifiesta, veamos el contexto que va de la siguiente manera. Laura. Laura puede ser tu vecina, tu misma, tu amiga, tu hija, de 40 años, lleva soportando una relación de indiferencia con su esposo, el cual no muestra interés en ella, habla mal de su familia, es frío, irónicamente no se interesa en criar a sus propios hijos. Laura, por su lado, con tal de hacer que la relación funcione, participa más activa en la relación. Siempre piensa en él y cómo ayudarlo. Lo anima económicamente e incluso renuncia a proyectos personales para que él salga adelante. Literalmente Laura se sacrifica por él, mientras que él de un día para otro decide irse con otra mujer. Termina embarazando a una muchacha de 20 años con la que decide vivir. Con el tiempo, con los años, con las semanas, los meses, Laura intenta de todo por hacer que él no se vaya con esta muchacha. Lo atiende bien, se arregla, se perfuma, busca animarlo en sus cosas, lo llama para saber cómo está, se gasta miles de pesos, lempiras, quetzales, en saldo para hablar de las mismas cosas, hasta que un día se aburre de tanto insistir que decide dejar de buscarlo. Ya no lo llama para que venga a la casa, ya no le pregunta si comió, ya no le reclama su ausencia paterna con sus hijos. Laura. Se vuelve indiferente, simplemente acepta que las cosas son como son Y aprende a vivir sin él Después del tiempo, de repente él vuelve a buscarla Con la excusa de que quiere saber de ellos Reclama de por qué ya no se acuerdan de él O por qué ya no lo incluyen dentro de los planes familiares Y finalmente vuelve a casa a portarse por un tiempo Como un padre activo, amoroso y atento Y de repente es romántico y detallista Todo esto simplemente porque Laura dejó de estar atenta a él. ¿Qué pasa en la mente de este hombre que solo volvió a buscar a Laura solo cuando ella dejó de estarle insistiendo? De esto, de esto va este video, porque aquí te lo explico. Quédate hasta el final porque te mostraré exactamente lo que ronda la mente de este señor y será una verdad un poco difícil de asimilar y quiero pedirte que estés psicológicamente preparada para lo que voy a comentarte porque en realidad es algo que que lo voy a usar o que lo voy a explicar empleando una analogía que te hará sentir un poco mal, pero es para tu bien y después de que lo comprendas te sentirás fantásticamente bien porque ahora lo vas a entender de una manera distinta, liberada y finalmente después de ver este video sabrás lo que deberás hacer, sabrás de qué manera responder, porque sí, te enseñaré a cómo comportarte cuando él te busca, qué no hacer si él te llama, y cómo cultivar una relación sana con él. Te gustará, te aseguro que una vez que termines de ver este video, serás una mujer más segura porque sabrás qué hacer en cada instante. Empecemos por contestar esta pregunta. ¿Qué pasa por la mente de un hombre al que has dejado de buscar? En otro video anterior hablé de algo que conjeturando y analizando la historia de varias mujeres llamé el estado de suspensión, que no es otra cosa que un objeto que está suspendido sobre el agua. Podemos ver esta analogía si dejamos caer un trozo de naranja en un vaso de agua o licor. Este trozo queda flotando sobre el agua y no se hunde. El estado de suspensión sigue esta misma lógica. Muchos hombres en realidad no son capaces de comprometerse con un proyecto en concreto y están siempre golpeando de un proyecto a otro. Lo puedes notar cuando abre un negocio de tacos y el otro año quita ese negocio y se dedica a la mecánica y después cuando lo ves, ahora trabaja como albañil. Nunca está comprometido con algo, ya que siempre cambian de empleo o de negocio. Esta conducta tan volátil enerva también sus relaciones de amistad y desde luego, la relación contigo ya que no se establece en casa, sino que constantemente está rebotando entre tú y el trabajo. Esto se agrava cuando le empieza a sentir aversión por el compromiso y empieza a tener aventuras que finalmente terminan en que él se meta a mantener a otra familia. Irónicamente termina criando a hijos que no son suyos. Cuando te enteras, ya tiene hijos con otra mujer. Esta actitud de ir con varias mujeres y sostener múltiples relaciones se vuelve cada vez peor hasta el punto en que llega al famoso estado de suspensión, en donde él solo quiere relaciones sin compromiso, tener varias mujeres, varias familias a su disposición, pero sin comprometerse con ellos, ni con esas mujeres, ni con esos hijos. Aquí en esta lógica, ya nosotros vamos comprendiendo qué pasa en la mente de este hombre. Cuando tú lo dejas de buscar, en realidad, él siente que una vaca se le ha salido del establo, y cual cuatrero monta su caballo y vuelve a buscarla para regresarla al rebaño. En su mente eres una más, tú y tus hijos, una familia más en su ganado. Y las promesas o cambios sorpresivos que él muestra en realidad son parte de una mera estrategia para mantenerte dentro del grupo de mujeres con las que comparte una relación sentimental. Cuando tú te muestras indiferente, él intenta hacer que regreses al establo. Eso es lo que pasa en la mente de un hombre cuando dejas de buscarlo. Literalmente se le escapa una res y sale para que ésta regrese. ¿Qué debes hacer cuando te busca? Primero que nada debes tener esto siempre claro. Mientras él no consolide una relación real y comprometida contigo, tú, para él, eres solo una vaca que se le escapó del establo. Por lo tanto, debes abandonar toda idea o esperanza de que en el corto plazo exista algo seguro. Todo lo que pase en el corto plazo será un mero engaño para devolverte con las demás. Debes abstenerte entonces de mantener cualquier tipo de relación con él, y cuando digo cualquier relación me refiero a nada de besos, nada de caricias, nada de dejar que vuelva a quedarse en tu departamento, nada de delicioso, tratarlo solo como un amigo impedir que él te trate como una más de su harén personal. ¿Qué no debes hacer cuando te busca? Una de las cosas que muchas mujeres hacen cuando un hombre las busca, es llenarse de emoción, pensar que en definitiva ella ha logrado atraerlo, mediante consejos, trucos, amarres de amor, algo que ella consiguió en un mercado popular y le pagó a una pitonista para que le hiciera un amarre, bueno, en la euforia del momento no se da cuenta que lo que él busca es que las cosas estén como siempre han estado. Tú corriendo tras él y él huyendo de ti. Así. Lo primero que tienes que evitar es que la relación vuelva a ser lo que solía. Evita de nuevo correr tras él, evita acceder a tener relaciones íntimas con él y para nada des pie a que él piense que ya te tiene de nuevo en su corral. Por el contrario, exhibe independencia. En redes sociales sube fotos con amigos, con proyectos, con viajes, haciendo cosas que comunican que él no es el centro de tu vida. No contestes a la primera llamada, no tengas miedo de borrarlo de redes sociales. Ahora, hay una pregunta que muchas personas hacen y es si es posible volver con esta persona y aún así, después de volver, tener una relación sana. La respuesta es sí, y quiero comentarte cómo cultivar una relación sana. Si ya estás en este punto en que eres lo suficientemente fuerte para impedir que él juegue contigo, llega al punto cero de la verdad. En este punto es donde vamos a decidir si tú puedes darle a él una segunda oportunidad o bien dejarlo ir. Para construir una relación sana con él, debes primero cortar con el estado de suspensión. Esto lo logras encarándolo frente a frente y haciéndole saber que ya no quiere ser su juguete. O está contigo o con nadie más. O mejor que se vaya. Si él es de esos tipos que solo quiere jugar contigo, terminará por irse cuando note que hablas en serio. Pero si se trata de un buen chico que solo no comprende sus emociones, se abrirá a ti y te pedirá apoyo para entender lo que pasa y construir contigo una relación sana. Ese será el punto de partida. ¿Funciona una segunda oportunidad? Sí. Siempre y cuando puedas calcular que el chico con el que estás realmente está comprometido a empezar una relación seria contigo. Y atención, quiero compartirte un consejo interesante que te va a servir bastante para poder tomar esta decisión. ¿Cómo saber si vale la pena darle una segunda oportunidad? Bueno, para empezar no hay garantía, no se puede decir que esta decisión será la correcta. Deberás averiguarla por ti misma, pero hay maneras de tomar esta decisión sin que te equivoques lo menos posible, evitando un alto margen de error. Obviamente no podemos estar exentos de equivocarnos, pero con estos consejos tendremos menos probabilidades de equivocarnos. Primero, debes confiar en tu juicio, tu juicio racional y la opinión de amigos que racionalmente están juzgando las cosas, que ven todo desde afuera. Ellos también te ayudarán a tomar esta decisión. Si necesitas apoyo, búscalo a las personas que crees que son neutrales en este asunto. No se lo preguntes a tu tía encarnación, que está amargada con los hombres y que finalmente te dará el mismo consejo. Mándalo por un tubo. En su lugar, habla con alguien que en realidad te pueda dar una opinión más neutral y atinada del asunto. Esto te permitirá descifrar si vale la pena volver con él o no. Conclusiones para esto. Si te ha pasado algo parecido... ¿Y te ha ocurrido que después de que dejas de insistirle a un chico, este te vuelve a buscar? Me gustaría que me lo contaras aquí en el cuadro de comentarios. ¿Qué fue lo que hiciste y qué pasó? La mejor historia la colocaré como comentario fijo en este video. ¡Anímate! Es gratis. Si no lo haces, Santa Claus no te llevará a regalo esta Navidad. Y lo último es que te suscribas y le des me gusta a este video. Espero que este video te haya encantado y te dejo otros videos interesantes al final de este. Un abrazo.